Aquí en Coderdojo se enseña un tipo de, de materia que no se imparte en el colegio en los, primeres, en los niveles más primarios. Es una asociación que puedes crear y programar al mismo tiempo. Me gusta el Dojo porque hacemos proyectos muy divertidos. Un mentor es una persona que sabe, expresa su voluntad de poder enseñar a alguien a programar. Los niños son los alumnos que tenemos, son los chavales y chavalas que quieren aprender sobre una materia que les interesa. hacemos como un profesor, dejamos que descubran el mundo un poco por ellos mismos ¿no? y les vamos haciendo razonar en sí, intentamos que en lo máximo que puedan sean ellos los que tomen el camino. Lo que más me gusta de venir a Goderdoyo es que es muy autodidacta, aquí simplemente te dan una pequeña pista para que puedas salir tú adelante y eso es lo que hace que aprendas mucho más. Es un Scalesting que va con una tira de LEDs y dos pulsadores para que ellos jueguen y al mismo tiempo se animen a poder replicar el juego en su casa y puedan crearse sus aplicaciones. Es una especie de metro digital que mide la distancia entre el metro y un objeto. Bilinedo es una entidad cívica sin ánimo de lucro. Si hacemos actividades, sobre todo de tecnología inclusiva, tanto a las personas que tenemos con el tema de inclusión social, el objetivo principal en los pequeños es que tengan la oportunidad de acceder a elementos tecnológicos y evitar brecha digital. La ECHID, como escuela de puertas abiertas que es, ofrece un entorno de descubrimiento para las vocaciones tecnológicas. Los niños y niñas van materializando sus propias ideas de manera que van adquiriendo una serie de habilidades y capacidades que en un futuro les van a ser de mucha utilidad a la hora de tomar sus propias decisiones. Cuando sea mayor me gustaría construir robots. Que más mola. como este tamaguchi le he puesto todo en aquí adentro dice hola